Muy buenas tardes, nos encontramos en una edición más de ANCOSUR en vivo a través de nuestra plataforma de Facebook Live El día de hoy tenemos una edición bastante especial puesto a que vamos a responder una serie de preguntas que la gente nos ha ido formulando en todas nuestras redes muy bien, como pueden ver, nos encontramos en uno de nuestros más grandes proyectos representativos. Entonces, justamente se viene acercando el ingeniero Luis Basualdo, quien nos va a responder todas las dudas que tengamos. Ingeniero, sus primeras palabras a nuestro público. Muy buenas tardes, muchas gracias. De verdad que para mí es un placer poder tener tanta aceptación de las personas, tantas preguntas. El día de hoy vamos a contestar la gran mayoría de ellas y estoy a tu disposición, Yereberto. Bien, ingeniero, para empezar, eh, bueno, hablemos del proyecto que tenemos ahora enfrente, Adamant. ¿Cuáles son las principales características de este proyecto? Muy bien, Jereber, desde Ancosur nosotros priorizamos que cada proyecto debe ser único, que cada proyecto que nosotros diseñamos y construimos debe impactar de manera positiva en el lugar donde se encuentra. Este proyecto es un proyecto que cuenta con un valor agregado que lo diferencia de otros proyectos ya que dentro de este edificio tenemos amenidades, tenemos un sauna incluido, por ejemplo. Tenemos, aparte de que la, la distribución, sala, comedor, eh, tenemos eh, unos departamentos que son duplex. Aparte de todo eso, también brindamos espacios adicionales para todos nuestros propietarios. Claro. En el último nivel, por ejemplo, Gerber te cuento que tenemos una zona exclusiva para parrillas con todo el equipamiento. Así es que las personas no van a tener necesidad de poder recurrir a otros lugares porque en su departamento van a tener, uno, su sauna y dos, un espacio de compartir con la familia en el último nivel. Perfecto, ingeniero. y Bien, como podemos ver en las imágenes, justo en estos momentos se encuentran trabajando. Eh, la siguiente pregunta sería, ¿en qué proceso de la etapa constructiva nos encontramos? ¡Muy bien! Nosotros, Gerber, trabajamos en diferentes frentes. En el último nivel, los muchachos están haciendo ya la terminación del último nivel, valga la redundancia. Están eh, terminando la zona de parrillas y con eso se está acabando toda la parte estructural. En los primeros niveles estamos avanzando con el tema de acabados. Los okay. acabados a nivel de instalaciones eléctricas sanitarias, el tarrajeo, se está haciendo también ya el proceso de implementar las paredes para que se pueda hacer el pintado, la colocación de algunas luminarias y bueno, ustedes pueden notar que todos nuestros procesos son de calidad porque trabajamos también de la mano de la empresa Straton, una empresa que tiene muchísimos años dentro del mercado y pues eh, siempre nos genera la confianza para todos nuestros propietarios. Eh, bueno, muy interesante lo que nos cuenta Ingeniero, a tener en cuenta todos estos aspectos, ¿verdad? Eh, si bien es cierto, las características de un edificio determinan su, su valor, eh, la gente también se pregunta acerca de la ubicación de los proyectos. Claro. ¿Qué tan importante es? Muy bien, vamos por aquí, Gerber, rápidamente. Como usted se puede dar cuenta, todas las personas que están viendo la transmisión, nuestros proyectos se encuentran perfectamente ubicados en zonas estratégicas de la ciudad, en zonas perfectamente equipadas, cercanas a universidades, colegios, a algunos centros de educación inicial también, a unos 5 o 10 minutos de centros comerciales. Como pueden observarse en las imágenes, nuestro proyecto está a unos... 30 metros de zonas de recreación para la familia. Nos encontramos en la urbanización Alto La Merced, una zona exclusiva en Huancayo, que bueno, gracias a Dios, Yerever, pues hemos podido tener varios proyectos cercanos a esta zona. Qué bien saber que Ancosur se preocupa por estos aspectos que tal vez no sean tan relevantes ¿no? en, en algunos otros casos. Eh, bien, ingeniero, justo nos comentó acerca de los demás proyectos. ¿Qué proyectos en este momento tiene ANCOSUR en cartera? Aparte de este proyecto que estamos en ejecución, hay que comentarle a las personas que nosotros también nos dedicamos, eh, de repente tú tienes un terreno y quieres construir una casa de tus sueños. Claro. También nosotros podemos ejecutar, ya hemos entregado hace poco, la casa eh, residencial DEFRA, que es una casa... Bastante bonita, con acabados espectaculares. Y lo más importante, la satisfacción de los propietarios, ¿no? Que el día que se les entregó las llaves de su casa, la frase que a mí me quedó en la cabeza es, esta es la casa tal y cual nosotros la habíamos soñado. Entonces, desarrollamos esos proyectos, pero para más adelante también tenemos un proceso, eh, bueno, de crecimiento. Se viene el proyecto Vita, un tremendo proyecto, ¿eh? Qué bien que lo menciona ingeniero, porque justamente esa es la pregunta que más nos han hecho en las redes sociales. ¿Cuándo arrancamos con la construcción del Proyecto Vita? Perfecto. El Proyecto Vita se encuentra también cercano aquí a unas tres cuadras de esta zona, en, una, en un lugar bastante céntrico, pavimentado, que cuenta con toda la dotación de servicios públicos, agua, eh, alcantarillado el tema de servicios de internet y lo más importante que también está ubicado en una zona estratégica cercana a muchísimo equipamiento urbano. El proyecto VITA está iniciando en el mes de septiembre. En el mes de septiembre nosotros ya iniciamos con la construcción porque ya tenemos el diseño, las licencias, ya tenemos eh, el terreno propiamente dicho y lo más importante, Hierver, es que tenemos precios de oferta, precios con descuento para las primeras personas. Coméntenos, ingeniero, esa es otra de las preguntas que, que la gente repite constantemente. ¿Cuáles son los beneficios de comprar en preventa? Muy bien, preventa significa que tú tienes un costo diferenciado respecto de, digamos, del producto ya terminado, ¿no? Los precios en preventa, Yereber, tienen un descuento especial. Y no es un descuento que digamos muy pequeño, es un descuento realmente considerable. Se trata del 10% de descuento sobre el precio total, sobre el valor total de tu edificación. Si tú lo separas o lo compras en preventa, tienes 10%, de, 10 descuento. de descuento. Y lógicamente que los asesores de venta te van a apoyar a que puedas quizás financiar o ver la mejor forma de cómo puedes eh, comprar el departamento de tus sueños. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias por todas sus respuestas. Ha sido una conversación bastante interesante. Entonces ya nos estaremos viendo en próximas transmisiones contestando a las personas todas sus dudas y cuestionamientos acerca de nuestras edificaciones. Eh, bien, nos despedimos, como pueden ver con estas imágenes. ¿Algunas palabras que quiera decir, ingeniero? Sí, definitivamente eh, agradecer a Ancosur por también brindar este tipo de plataformas, dedicarse a este timo, tipo perdón, de generación de contenido, porque eso le hace muy bien. Y bueno, decirte que si tú quieres vivir en un ambiente como este, fíjate el sol, la naturaleza, fíjate las vistas, la zona es muy bonita, te recomendamos que seas, uno, seguidor de la página y en segundo lugar también que tomes la mejor decisión que es trabajar con ANCOSUR. Eso sería todo. Perfecto, muchas gracias ingeniero. Y ya lo saben, estaremos en próximas ediciones en ANCOSUR en vivo. Eso sería todo de mi parte. Hasta la próxima.